Hola, hoy no hablo por mí, hoy hablo por una persona que está totalmente enamorada de su nueva familia y está celebrando el primer aniversario con mucho cariño para Alison, Daniela, Sofía y Martina Quiero presentar esta poesía, mi alma queda llena ante tanta simpatía son las princesas de mis fantasías, por ustedes daría el resto de la vida. Ahora que estoy contigo, lo juro, siempre te cuido. Imposible se si olvido, sé que contigo quiero vivir, obsesionado por hacerte feliz, no importa si tienes cicatriz. Dime cómo agradecer lo que has hecho Animas mi corazón que se me sale del pecho Nuevamente gracias a ti ahora está el hecho. Imagino que he cupido ahora sí me ha flecho Espero pueda aguantar todo esto que siento Lo más grande y bonito hasta el momento Ahora permíteme cuidarte hasta mi último aliento Encuentra tu nombre en cada renglón de este texto Creo que en el amor me he vuelto un visionario Pues ahora puedo apreciar lo más extraordinario No me importa ser un pobre o ser millonario Solo quiero decir, feliz aniversario Creo que en el amor me he vuelto un visionario Pues ahora puedo apreciar lo más extraordinario No me importa ser un pobre o ser millonario Solo quiero decir feliz aniversario Quizás la llegada de alguien puede ser extraño Pero les prometo que con ustedes me amaño Mis nuevos tesoros no los gano con engaño Y no voy a dejar que nadie les haga daño Dicen que padre no es el que engendra Yo soy alguien que recibe lo que siempre siembra Me convertí en el constructor de esta gran obra Haber ganado el cariño a mí no me asombra Acá Sofía con alegría y empatía Y a mi Martín nada le faltará. Y con sus cariñitos a mí me matan Solo quiero protegerlas de cualquier patán ya con esta me despido, dando gracias a Cupido Por haber flechado tu amor, haber correspondido No sé si era plan de Dios ponerlas en mi camino Pero doy gracias por dejarlas en mi destino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 Espero que la pases bien y aprecies este lindo detalle. Feliz aniversario. Y sí. ya, el imparable.